Hola, en este video vamos a ver cómo consultar tu historial de capacitación en SuccessFactors. Nuestro primer paso es ingresar a mitek.itsen.mx y después buscar nuestra aplicación de SuccessFactors, ya sea nuestros favoritos o tecleando el nombre SuccessFactors. Una vez que te sale, da clic en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, ve al menú superior izquierdo y cambia de la página de inicio a Mi Aprendizaje. Una vez que se carga la página de Mi Aprendizaje, para consultar tu historial de capacitación, lo único que tienes que hacer es ir a la sección de My Learning History. Dando clic te aparecerá esta nueva pestaña donde podrás consultar todos los cursos que has tomado últimamente y podrás imprimir también la constancia de capacitación para los fines que te sean necesarios. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Se die siempre cerca de ti.